¿Qué va para, el señor Guardingo? Eh, para defender una enmienda que yo espero que la señora Prada la acepte porque ha citado el artículo 3.3 de la Constitución española, yo creo que su moción va en contra de ese, de ese artículo que dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Presentamos una enmienda contra el odio, contra el odio al catalán o a cualquiera de, de sus variedades. Un odio a la diversidad nacional y lingüística de España es una enmienda contra la catalanofobia del Partido Popular, una enmienda a favor de la riqueza y de la diversidad cultural y lingüística de nuestra patria y le traemos una propuesta de cinco puntos para que se pueda cumplir ese artículo y desarrollar ese artículo 3.3 de la Constitución Española. Primero, incluir, en colaboración con las comunidades autónomas, en el currículum educativo y de manera opcional, en una primera fase, el estudio de una segunda lengua española en los centros educativos de primaria, ESO y bachiller, en las comunidades autónomas donde el castellano es la única lengua oficial. Previa consulta, con las comunidades autónomas establecer itinerarios en la formación del profesionado para la adquisición de competencias en las lenguas oficiales en España. Tercero, que Televisión Española emita las películas rodadas en idioma catalán, vasco, gallego u otras lenguas oficiales en su versión original, por supuesto subtituladas al castellano. Cuarto, que la programación musical de Televisión Española y Radio Nacional de España incluya música en castellano, catalán, euskera, gallego, asturiano y aranés, promoviendo así nuestra cultura. Y quinto, que se, promueva, que se promueva el acceso a las obras más importantes de la literatura catalana, gallega y vasca en su idioma original en las bibliotecas públicas de toda España. Hay dos formas de entender España, la del enfrentamiento entre culturas y la que defiende que la pluralidad enriquece. Les solicito que acepten nuestra enmienda porque este país no necesita más gasolina, más gasolina al fuego.